Sería la forma en que me miraba. Cerraba mis ojos, imaginaba La luna fue testigo de cuánto te amé. La primera vez que yo a ti te besé Te quedaste tatuado en mi piel Cuando te conocí Mi vida se llenó de buena suerte Quédate junto a mí, y prometo que será diferente Cuando te conocí, mi vida se llenó de buena suerte Quédate junto a mí, y prometo que será diferente Dibujaré tu nombre con el humo de mi blon En el cielo una flecha atravesando un corazón Una luna llena adornada con flores Pintaré en las estrellas de colores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 Chin Colombia, <risa> princesa, no sale de tu cabeza. El profeta mami, ¿Qué hay, sí, yo Armando Lío. No se te olvide, bebé. Minoría. Cuando te conocí, mi vida se llenó de buena suerte. Quédate junto a mí. Te prometo que seré. Testigo de cuánto te amé la primera vez que yo a ti te besé Te quedaste tatuada en mi piel